Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos en Events and Finance, en Bolsamanía. Eh, tengo el placer de tener eh, una vez más eh, con nosotros a Alicia Coronil, que es eh, la economista jefe de Singular Bank. Hola, buenos días, Alicia. Buenos días, José, que... ¿Todo bien y tú? Bien, todo bien, dada la situación general que todavía sigue un poco... Un poco de incertidumbre mucho mejor pero con un poco de incertidumbre bueno eh, exactamente quiero empezar la nuestra charla alicia hablando de eh, cómo se percibe bajo el punto de vista eh, financiero digamos, del mundo financiero la actual situación pandémica es decir a qué punto hemos llegado si existen eh, preocupaciones eh, eh, o si sí, eh, ya se ha superado la, la, la gran preocupación y estamos en una fase de más confianza en la superación de este momento. Bueno, yo creo que seguimos en un entorno marcado por muchísimas incertidumbres y como tú mencionas, es verdad que yo creo que la perspectiva sobre eh, la evolución de la pandemia es un poco más positiva ¿no? eh, que hace unos meses. Pero principalmente eh, debido a ese proceso de vacunación que ha sido mucho más acelerado en algunas economías avanzadas, ¿no? Pero lo que nos están diciendo los datos es que ese proceso de vacunación, si no se desarrolla y se acelera, ¿no? Eh, tanto en países de Europa, como estamos viendo ahora en Europa del Este, ¿no? Con esos nuevos repuntes ¿no? y ese aumento de la incidencia hospitalaria pero también en las economías emergentes y en desarrollo pues al final vamos a un entorno en el que vamos a seguir durante un tiempo eh, todavía más ¿no? parece pues marcado por estas restricciones de movilidad o esas constantes idas y venidas ¿no? en cuanto a las medidas de restricción ¿no? y de distanciamiento eh, social ¿no? y lo hemos visto recientemente en el caso de, de Países Bajos ¿no? donde se han visto nuevamente, se han tomado algunas medidas ¿no? relacionadas pues, al uso de mascarilla o al acceso de, del ocio ¿no? con lo cual yo sí que creo que la pandemia sigue ahí ¿no? pero afortunadamente los avances médicos están dando lugar a, a cierta perspectiva de que se puede estabilizar o normalizar la situación incluso con ese anuncio no de Pfizer, de esa eh, pastilla ¿no? que reduce eh, la, la, la hospitalización. ¿no? Con lo sí, cual... de Pfizer y de Merck. Exacto, también. con lo cual yo creo que vamos a un entorno donde esto va a ser una enfermedad más en nuestras vidas, que ha venido para quedarse, pero es verdad que gracias al avance tecnológico y a, del ser humano y al espíritu de superación, pues vamos... Pudiendo retomar poco a poco eh, nuestras vidas, no, aunque es verdad que no es una recuperación de la normalización de nuestra vida de forma uh, simétrica, ¿no? que sería claro, lo claro. deseable.